Nuestra Constitución garantiza un gobierno democrático, electo por todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, en un sistema de contrapesos en el que ninguna rama de gobierno tenga más poder que la otra, y en donde todas las minorías estén justamente representadas.